¿Crees que ya es momento de que lleguen las cosas buenas? ¿Has trabajado duro, luchado a brazo partido y aún no ves los frutos de tanto esfuerzo? Verás, te entiendo porque yo estuve ahí y me sentía bastante desesperado y frustrado. No lograba romper con el ciclo, odiaba mi trabajo porque tenía que estar en él durante más de 10 horas diarias. Cuando llegaba el viernes, lo único que quería era poder salir corriendo. Y el domingo por la noche me deprimía solo de pensar que el día siguiente había que ir a tomar. El dinero no me alcanzaba para cubrir mis deudas que iban creciendo constantemente. Tenía que estar pidiendo prestado para poder reducir intereses que se estaban generando. Mi familia tenía que hacer todas sus actividades semanalmente. Me estaba perdiendo de los eventos importantes como los recitales y los festivales de mis hijos. Mi relación de pareja era de constante. Con tanto tiempo dedicado al trabajo, los fines de semana solo quería dormir y encerrarme en mi casa. No salía con mis amigos y mi único contacto era a través de las redes sociales. Cuando veía cómo los demás viajaban, comían en restaurantes y compartían fotos de sus fiestas, no podía evitar sentirme triste, incapaz de crear momentos así para mí y para mi familia. Apuesto a que esto te suena súper conocido, y sin lugar a dudas también te ha de sonar familiar la siguiente frase. El poder para lograr el cambio está en ti. Mira, no quiero desanimarte, porque la frase es correcta. El poder para iniciar y conseguir el cambio está en ti, pero hay que hacer algunas cosas violentas para conseguirlo. Afortunadamente, ya hay quien hizo su tarea. Verás. Hoy yo ya me encuentro en otra situación, tengo un trabajo en el que enfoco mi energía en conseguir resultados, y llegar temprano a tu casa y conversar con tus hijos y tu pareja sobre cosas agradables y pasar tiempo de calidad en familia. No esperes más. Suscríbete de inmediato al programa de coaching Destrozando Metas, donde contarás con la guía y el apoyo necesarios para que no solo alcances, sino que superes esas metas y muchas, muchas otras más que irás poniéndote cuando tengas tiempo de levantar la mirada y apuntar mucho más alto. Suscríbete ahora y disfruta de un periodo inicial de 15 días para que conozcas el programa y desarrolles tus primeras metas. Y no lo olvides, soy el coach Iván José y ayudo a personas con iniciativa y liderazgo, como tú, a construir hábitos ganadores que les permiten transformar su vida y alcanzar el éxito.